Póngase en pie por favor Vamos a adorar a Dios Hoy nos dejamos catequizar A ejemplo de estos paganos De esta mujer cirofenicia De este funcionario real Hoy pidámosle al Señor Jesucristo Que nosotros también podamos seguir ese camino Párese firme por favor Pegue los talones Separe la punta de los pies, de los dedos Saque pecho, presente sus manos Presente sus manos Cierre sus ojos por un momento Cierre sus ojos Yo ya ve Soy tu Dios Y soy un Dios Celoso Que castigo Dice el Señor Hasta la cuarta generación De los que me odian Pero bendigo Con mi misericordia Hasta la mil generación de los que me aman Yo no sé si usted ha recibido Esta carga negativa Que llamamos atadura Intergeneracional Y se ha pasado a tu familia Pero Acuérdate que Eso depende hoy de ti En ti puede parar esto Lo primero que tú vas a hacer es Cerrar tus ojos Y poner tu mente en Dios San Anselmo de Canterbury decía que el hombre Lo más grande que el hombre puede hacer es Pensar en Dios Piensa en Dios Acércate a Él La mujer cirofenicia se acercó y le dijo Señor Ten piedad de mí Jesús ámame con ternura Ámame con ternura Señor Ama mi carne, ama mis huesos, ama mis músculos, ama mis tendones, amame. Amame a mí, ama, a mí, ama a mis antepasados, Señor. Ámame a mí, ama a mis generaciones futuras, ama a mis hijos, hijas, nietos, bisnietos, amame. Yo, yo quiero que tú tengas ese diálogo, ese diálogo, dile, amame. Yo estoy cansado de vivir así, tal vez lleno de ataduras, de cadenas. Ay, Jovenín que me arrastran a la perdición. Necesito de ti, Señor. Y he cometido errores, sí los he cometido, Señor. La mujer no le negó, la mujer no le dijo, no, Señor, yo no soy eso. Sí, Señor, pero necesito de ti. ¿Cuántos de nosotros hemos estado entregados a la droga, al alcohol y a tantas cosas? que no valdría la pena repetir. Sin embargo, hoy el Señor te lo dice, reconócelo. Reconócelo. Reconócelo para que seas libre, tú que estás ahí en el cuarto piso, reconócelo. Para que seas libre, no te estoy pidiendo que grites tus pecados a los cuatro vientos, te estoy diciendo dentro de tu corazón. Dile, Jesús, ten piedad de mí. Déjate amar por Dios. Hoy alabanza y Ven, ven con tu gloria. Va a haber una liberación profunda de cadenas intergeneracionales, ancestrales. Abre tu corazón y repítele como le repitió esta mujer. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. liberación y en tus familiares hay liberación, dice el Señor ten piedad de mi Señor manos al cielo y díselo con más fuerza dile, dile Jesús con toda la fuerza de tu ser gloria de Dios sobre este lugar unge este lugar hermoso Dios que en este lugar atmósfera de santidad te podamos vivir Señor ven a Él Ahí está Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Toda cadena intergeneracional Ancestral De vía materna o paterna rómpela ahora Con el poder de tu unción Y de tu gloria Señor Díselo Jesús En piedad de mí Libertad Libertad Liberación Libertad Se rompen cadenas Se derriban muros Se el nudo, Dice el Señor se te a la vasalla Ven, hermoso Dios. ahora piedad de mi. por un momento a. piedad de Inclina tu cabeza en el nombre de Jesús de Nazaret Quiero pedir O quiero pedirte Señor en este momento Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Rompe toda cadena intergeneracional Que haya venido Señor de generación Ahí está, ahí está Lo que están cayendo, déjelo Los servidores estén muy pendientes Va a venir una liberación en algunas personas fuerte Sobre todo hombres Van a ser muy liberados los hombres Hay ataduras que están recibiendo libertad en este momento intergeneracional Toda atadura que haya pasado a través del cordón umbilical Vía materna o paterno en este momento se rompe ahora Ahora, ahora Dios rompe todo pacto y todo semipacto Dios rompe toda consagración a Satanás y a cualquier demonio Dios rompe todo compromiso que haya sido adquirido Y haya pasado de generación en generación Por practicar maquias, brujerías, hechicerías Dios rompe en este momento maldiciones Pero en el nombre de Jesús recibe libertad Recibe libertad, ahí está Recibe libertad Libertad Liberación Liberación Liberación se rompen cadenas intergeneracionales de vicios, sexto desenfrenado, alcohol, droga, adicción, dependencia. Chile la vasaya, la banda, la batía. Liberación, ahí está, ahí está, ahí está. Recibe, recibe libertad, recibe libertad. Levanten la mano.